Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga La Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a la oración antes de irnos al descanso nocturno Para hoy miércoles 2 de junio Día en que celebramos la memoria libre De los santos Marcelino y Pedro Mártires Dios mío, ven en mi auxilio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 Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recemos el himno. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor en nuestra melodía, recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño,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 Súplica confiada y acción de gracias, padre en tus manos, encomiendo mi espíritu antífona, sé tu señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve a ti, señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí, ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Él salvará a su pueblo de los pecados. Antífono Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Como lectura breve, vamos a escuchar el Santo Evangelio para mañana jueves 3 de junio. Día en que celebramos la memoria obligatoria de Santos Carlos Guangan y compañeros mártires El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había respondido sensatamente dijo, no está lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor En un momento de silencio meditamos en la palabra escuchada. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Antífono Sálvanos, Señor despiertos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 como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera, Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. A la Virgen María le decimos: Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve, Raíz, salve, Puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre toda la más bella. Salve, agraciada doncella.